Bienvenidos maestros a este taller El Sueño del Aprendizaje y a esta plataforma educativa de CREMX. El día de hoy pues vamos a abordar el sueño y el aprendizaje en 10 minutos o menos. Ahora, ¿sabían que una falta de sueño durante los primeros 12 años de la vida puede ocasionar que un niño no logre un neurodesarrollo óptimo? Y lamentablemente esto en edades posteriores es irreversible. El sueño ha sido un tema de estudio desde hace miles de años por filósofos, teólogos, médicos, psicólogos y las antiguas civilizaciones creían que a través de los sueños los dioses mandaban señales al alma y presagios sobre el futuro. Actualmente la psicología lo define como una ventana que nos permite acceder a nuestros recuerdos más profundos, pero el tema de hoy irá más enfocado a los grandes descubrimientos de la medicina que se ha realizado junto con la tecnología y los beneficios del sueño a lo largo de nuestra vida. Anteriormente, para detectar la evolución de una enfermedad en el cerebro, era necesario que se analizaran cientos de miles de mapas cerebrales. Para, pero a partir de 2018, las inteligencias artificiales están llevando a cabo esta difícil y ardua labor, de una manera mucho más rápida y precisa. Algunos de los mayores descubrimientos que se han centrado en el campo del de neurodesarrollo van enfocados en el sueño. Y cuál es la importancia de este en los primeros 12 años de vida. Durante estas etapas, como lo mencionamos anteriormente, el cerebro está en una fase de proliferación de los neuronas. ¿Y qué significa esto? La proliferación es uno de los procesos de la maduración de nuestro cerebro que consiste en la creación de trillones de neuronas y conexiones entre ellas. Es por eso que, como vimos anteriormente, en los primeros cinco años de la vida del niño, se forman el 90% de las neuronas de su cerebro, según, bueno, de la masa encefálica de su cerebro según la Asociación Americana de Pediatría. Ahora, Dentro de estas etapas, la crianza, la alimentación, la educación, los hábitos de un niño son determinantes para que un niño logre un neurodesarrollo óptimo. El doctor Rudolf Tanzi de la Universidad de Harvard define seis hábitos esenciales para un cerebro sano. Él establece el acrónimo SHIELD y no se refiere a los agentes de Marvel. SHIELD en español es escudo. Hace alusión a que estos hábitos representan un escudo que protegerán a los niños contra los trastornos del neurodesarrollo y a nosotros los adultos contra las enfermedades neurodegenerativas. S es sleeping o sueño en español. Es el primer componente de un cerebro sano. Sin, sin este, todos los demás se verán afectados. H, en inglés, handling stress, que significa manejo adecuado del estrés y la ansiedad. y de interacciones sociofamiliares. E de ejercicio. L, de Learning New Things, que representa el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, el estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Y D, por dieta alimenticia. Sin embargo, el, el doctor Rudolf Tansy hace énfasis en el sueño como el primer componente. Ahora, para comprender mejor cómo se desarrollan las conexiones de, del cerebro, propondré una analogía del desarrollo de una ciudad. Imaginemos que el cerebro de un niño es como un pueblo sin calles que se está recién construyendo. Solamente tiene estas veredas con las cuales se pueden tomar muchísimos caminos para llegar de un lugar a otro. Cuando un niño, Y es de la misma manera cuando un niño intenta contarte una historia, es como recorrer un laberinto. No tiene forma su historia, no tiene estructura, se descarrila, se le olvida lo que iba a decir o ni siquiera tenía un propósito al principio. Mientras crecemos, nuestros hábitos le van dando forma y estructura a nuestros pensamientos el, y van pavimentando estas calles de nuestro cerebro, permitiendo que la información fluya mayor, con mayor rapidez, de manera más estratégica, y a este proceso se le llama mielinización, que sería la pavimentación de las calles, que acelera este proceso. Cuando un niño... Ahora, ahora... Cuando el cerebro de un niño va madurando y genera buenos malos, eh, buenos o mali, malos hábitos, crece para ser como una ciudad. Aquí, como ejemplo de, de una mala eh, planeación, tenemos a nuestra querida ciudad de Monterrey. Es decir, las veredas que una vez que, que se usaron y que no se usaron o que no se planificó este crecimiento de la ciudad, eh, no se, se pavimentaron. Y ahora para hacer un cambio, para poner unas sí. líneas de metro, es imposible. Entonces, mm -hmm. del otro lado, lo que hace el cerebro es que los, las conexiones que más se utilizan se, se, se mielinizan o se pavimentan y para que la información fluya con más rapidez. Y las que no se usan, las cierra y las elimina. Del otro lado, tenemos a la ciudad de La Plata, en Argentina. Una ciudad con excelente planeación, eh, que, que le permite no tener tráfico, tiene una excelente eh, conexión de metro, tiene muy, buenas, eh, muy, muy buena planeación, Ahí no hay tráfico, los carros fluyen con muy, mucha fluidez. Y de la misma manera, si nosotros seguimos estos seis hábitos del doctor Rudolf Tansy, nuestra ciudad o nuestro cerebro va a quedar como esta ciudad, como la ciudad del de lado derecho. Entonces, y para empezar, bueno, me gustaría platicar de, de qué sirve el, el sueño, por qué nos desconectamos del mundo durante ocho horas. El sueño a fin de cuentas, tiene una función homeostática. La función homeostática es una característica que tenemos todos los seres vivos que nos lleva a buscar un equilibrio. En, y en el organismo podemos sentirlos como cuando nos da hambre en el cuerpo y nos pide comida. Comemos, saciamos el hambre y nos deja de, de dar esta sensación. Cuando tomamos en el café, se acelera el ritmo de nuestro corazón y el cerebro manda una señal homeostática para bajar el ritmo del corazón. Si no sucediera esto... A la primera taza de café nos da un infarto y nos desplomamos. Ahora, el sueño es la búsqueda del equilibrio durante el día. Durante el día, nuestro cerebro produce ATP. Y no estamos hablando de la mano derecha del inspector, sino adenotitofosfato. No se preocupen, no van a venir en el examen, no lo vamos a, a preguntar. Pero básicamente, el ATP es la gasolina de nuestro cerebro. Y una vez que se quema, deja esta basura tóxica que es la adenosina y la beta-amiloide. Son dos moléculas que se quedan en, en las neuronas. Y al no limpiarse, se acumulan en el cerebro y ocasionan enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Pero para prevenir esto, mientras dormimos profundamente, los astrocitos de nuestro cerebro limpian estas moléculas acumuladas, previniendo el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas. Uno de los mayores retos para empezar a, a educar a los niños y educarnos a nosotros mismos es, con la buena higiene de sueño con buenos hábitos de sueño, representa el, el estar conscientes de nuestra genética de sueño. Dentro de las genéticas de sueño existen tres tipos, el búho, la londra y el colibrí. Dentro, la mayoría de los niños y ustedes tienen una genética de sueño estilo colibrí, es decir, que es mejor, eh, que la mejor hora para dormir para ustedes son las 11 de la noche y se despiertan a las 7 de la mañana. El problema es cuando vives en una ciudad y tienes genética de búho, las personas búho son sumamente funcionales en la madrugada, pero por el día deben de dormir y el 20% de, de los niños son tienen esta genética búho. Y la recomendación para impulsar el proceso de aprendizaje con esta población de niños es que estudien en escuelas de turno vespertino. Y eso nos lleva a la pregunta, bueno, cómo si un niño se está desvelando, cómo le hacen papá, los papás para dormir, ¿no? Pues eh, eh, aquí viene la buena noticia. El estilo de sueño es genético y heredable. Si un niño tiene genética búho, es muy posible que uno o ambos padres también sean búhos. Dentro de este comprobante de aprendizaje, les solicitaremos que llenen un test que les dirá qué tipo de genética de sueño tienen ustedes y nos, nos la compartan. Por último, están las alondras, que son las, los madrugadores. Es, ellos no presentan problemas para adaptarse al ritmo laboral. Sin embargo, son los primeros que se sobran de las fiestas, los que se van temprano, porque su cuerpo les pide dormir más temprano. Ahora, independientemente de tu genética de sueño, y seas búho, alondro o colibrí, el no dormir tus horas te afecta en la funcionalidad de tu cerebro. Cuando llevas un día sin dormir, es el equivalente a que si estuvieras en estado de ebriedad, que estuvieras borracho. Afecta tu memoria, tu capacidad de resolver problemas, estás más irritable y enojón. Cuando llevas una semana sin dormir bien... Se descompone ter nuestro termostato biológico. Nuestro cuerpo deja de medir la temperatura y tenemos y, nos da, te y eh, nos da temperatura por eso. Bajamos o subimos de peso rapidísimo y baja nuestro sistema inmunológico, dejándolo abierto a, todas a todos los virus que puedan entrar en, en, en nuestro sistema. Si no dormimos bien durante meses, las enfermedades crónicas surgen, como la obesidad, diabetes, infartos, y es el principal motivo de accidentes cerebrovasculares, o sea, de embolias. Si quieren prevenir embolias, hay que dormir bien. Ya sé que es estresante porque también la ansiedad previene que, que dormamos bien. Entonces, bueno, ahora tenemos que platicarles. Cada, el, el tipo de sueño varía dependiendo... Del tipo de sueño y de la edad del niño, ¿no? La calidad del sueño. Existen dos tipos de sueño. El sueño REM, el, o en español, que es de movimientos oculares rápidos, que eh, es cuando estamos profundamente dormidos y nuestras pupilas se mueven de un lado a otro. Durante este periodo de sueño, tenemos los sueños más fumados, o sea, son los sueños más creativos, porque efectivamente nuestro cerebro está creando nuevas conexiones neuronales. De la misma manera que son sueños creativos. El otro tipo de sueño es el sueño no-REM, en español no-mor. Este sueño, durante este sueño, se consolidan los aprendizajes que hayan tenido durante el día y nuestro cerebro limpia toda esta basura tóxica que se acumuló. Ahora, ¿cuánto tiempo debe dormir mi hijo o mi hija? En esta tabla, como les dije anteriormente, el sueño varía de acuerdo a la edad del niño. El tiempo de sueño que requiere un niño varía dependiendo de su edad. Y a continuación les presentamos esta tabla de sueño. Dentro de ella encontrarán las horas que sus hijos e hijas necesitan para tener un sueño reparador. ¿Cuáles son las funciones del sueño? Ahora ya para terminar, ¿de qué le sirve el sueño a un niño? Las funciones van cambiando dependiendo de la edad. Los primeros 12 años, el sueño predominante en los niños es sueño humor, es sueño creativo, ¿no? Donde se crean nuevas conexiones neuronales. Por eso los niños aprenden muy bien durante la infancia y el sueño es esencial para, para que se creen estas nuevas conexiones uh -huh. neuronales. Pero con la edad, este sueño se va reduciendo y va aumentando el sueño no more, el sueño más repetitivo, el sueño al cual consolidamos los, los aprendizajes obtenidos durante el día a través de la repetición. Entonces, ya para terminar, ¿qué consejo les damos para dormir bien? Uh -huh. Y estos consejos van para ustedes, pero también para sus hijos, ¿no? ...y para sus alumnos. Dejar las pantallas dos horas antes de ir a dormir. Ok, en caso de que tú trabajes enfrente de una pantalla... ...puedes ponerte los lentes que te bloquean la luz azul... ...y engañas un poquito al cerebro para no alterar el, uh -huh. el, el, el, los ritmos circadianos... ...o el reloj biológico. Para, punto número dos, procurar una temperatura fresca en el cuarto... ...ya que cuando nosotros tenemos que bajar eh, a dormirnos... Uh -huh. ...tenemos que reducir la temperatura de nuestro cuerpo tres grados. Un hack para esto es meterte a bañar con agua caliente... Cuando sales te tienes que dormir luego, luego, porque en lo que sales empieza a bajar la temperatura de tu cuerpo. Lo que detecta tu cuerpo es la, esa reducción de 3 grados centígrados que permite entonces conciliar el sueño. Punto número 3, no consumir cafés o estimulantes en la tarde. Punto número 4, hacer ejercicio, pero... Recuerden que si nuestro, nuestro cuerpo está muy caliente, no nos va a permitir dormir. Entonces tenemos que hacer ejercicio, dejar tres horas que descanse, que, se, que regule la temperatura del cuerpo y otra vez ya poder considerar el sueño. Y por último, cenar temprano y no con mucha grasa. Esto fue Escola para padres para padres y para docentes. Créeme X, porque los niños no vienen con instructivo. Adiós.